Un programa creado para ti para que puedas descubrir esa magia, esa sabiduría interior, todo, todo, absolutamente todo lo que está guardado ahí y que justo es esa brújula, esa guía que te lleva a profundizar más, aprender, conocer más de ti en todos los planos, de todas las dimensiones, en todas las existencias, almas en inconsciencia, te ayuda, te ayuda a poder escuchar esa sabiduría interior. Mi nombre es Margarita Mercado, te saludo desde Ciudad de México. Gracias por acompañarme un martes más. Todos los martes estamos teniendo programas como este tipo y es justo para reflexionar, para aprender, para poder ir interiorizando cada vez más en este camino. Eh, de pronto nos surgen dudas, nos surgen eh, preguntas y bueno, pues este programa es esa pequeña lucecita dentro de, de este camino que, que nos está eh, ayudando para poder eh, comprender aún más eh, lo que estamos viviendo, lo que estamos cursando. Y bueno, pues aquí estamos eh, listos, preparados, atentos para este programa. Y también te recuerdo que tú puedes seguirme en Margarita Mercado en todas, todas, todas mis redes. Eh, por favor, regálame muchos corazones para que este programa pueda subir y también escríbeme ahí en los comentarios eh, tu saludo desde donde me escuchas y para los que están en YouTube en el canal de YouTube Margarita Mercado que sé que son varios de ustedes que están viendo el programa, les envío muchos besos y bendiciones, gracias y recuerda por favor siempre calificarme con la manita arriba y también eh, dejar tus comentarios y recuerda que en las descripciones de cada video se encuentran todas mis redes por si deseas seguirme o si deseas tener una sesión conmigo y para los que están en facebook ustedes pueden enviarme un inbox o también en almas en conciencia en informes viene mi whatsapp ahí en ese whatsapp puedes pedirme datos e información sobre la lectura de tarot eh, la lectura de Registros acá chicos y bueno pues ahí viene toda toda la información para que tú puedas estar en contacto conmigo así que por favor eh, sígueme regalando más corazones y escríbeme aquí en los comentarios para poder estar eh, en conexión conmigo y déjenme también ayudar a compartir esto por acá y más personas puedan eh, conectarse este día. Ya estamos por acá. Ya, ya se están conectando. Gracias, gracias por acompañarme. Y también... Si tú quieres estar en el grupo de WhatsApp, que es un grupo cerrado sobre ángeles, envíame mensaje al más 52, 55, 36, eh, 55, 36, 97, 78, 19, 55, 36, 97, 78, 19. Envíame WhatsApp. Uh, y por favor váyame escribiendo por ahí sus dudas, sus preguntas. Con todo gusto vamos a estar respondiendo también todo eso. A ver. Y ya estamos por acá. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Mis queridas y mis queridos, vamos, vamos a iniciar este programa y vamos a platicar sobre el ego y sobre qué trata y sobre qué es y eh, cómo es que está funcionando en nuestro interior y muchas dudas y preguntas de qué se si aplica, qué si no aplica, eh, cómo, cómo identificarlo de una manera más sencilla, cómo, cómo saber si realmente lo que nosotros estamos haciendo tiene que ver con, con esta parte de nosotros y eh, de dónde viene, cómo se origina, o sea, cuáles son todos esos cuestionamientos que de pronto a nosotros nos surgen y pues en este camino, en este despertar espiritual pues eh, es muy nombrado, es mucho muy nombrado, eh, pero bueno, ahí, ahí hay algo, hay que empezar a profundizar cada vez más y hay que aprender a identificarlo y muchas veces lo ven como, como un... Un obstáculo a vencer como algo a, a lo que debemos de reprimir, algo a lo que debemos de, de cambiar, algo que debemos de, de ponerlo eh, de una manera diferente. Y entonces eso de pronto nos genera, nos crea esta eh, duda con respecto a cómo lo estamos nosotros eh, manejando. Entonces, eh, vamos, vamos a ir hablando poco a poco de estos, estos aspectos que, que de pronto nos, nos crean esa esa duda y eh, además de, de algunos pasos y algunas identificaciones que yo tengo por acá eh, que les van a funcionar y que puedes ir aplicando en tu día a día y eh, bueno pues es, es parte de lo, que, de lo que hoy vengo a hablarles, hoy vengo a platicarles eh, el día de hoy así que pues siéntate bien cómoda Bien cómodo este, que ya vamos a empezar nuestro programa. Primero que nada vamos a identificar que el ego siempre todo este, vamos a, a recordar y vamos a partir de que todo finalmente es mente. Todo en este en esta eh, 3D. Es, tiene que ver con la mente, tiene que ver con, con lo que nosotros estamos pensando, la manera en que lo pensamos y pues de ahí parten muchos cuestionamientos. Desde que nosotros nacemos eh, tenemos una conciencia mucho, muy amplificada, tenemos esta conciencia de sabernos unidos a todo, No hay como un discernimiento entre mamá, papá, hermanos, eh, primos, abuelos, o sea, no hay ese discernimiento. Cuando tú eres un bebé, tú estás unido a la propia conciencia y solamente sientes eh, lo que los demás están sintiendo, puedes experimentar eh, pues todas las, las vivencias de todos los demás y de todas las personas que están a tu alrededor. Cuando eres un bebé no tienes esa conciencia de, de decir estamos eh, separados por algo, un cuerpo nos separa, algo está como fuera de y eh, vivimos varios años de nuestra vida en ese sentido. Al vivirnos de esa forma eh, nosotros vamos registrando en nuestro subconsciente muchas memorias y mucha información en este subconsciente nosotros vamos guardando todas esas memorias de lo que sí nos gustó y de lo que no nos gustó, de lo que sí nos pareció y de lo que no nos pareció cuando éramos pequeños. Por ejemplo, la primera experiencia a lo mejor cuando me llevan a este, visitar un bosque y de pronto a lo mejor salieron muchos bichitos y como yo no conocía todo eso, pues para mí fue como ¡Oh! un susto y mi cerebro. Registra esa información de, ok, lugares en donde existe eh, demasiado pasto, demasiada este, naturaleza, hay animales que eh, me causan temor. Entonces eso se registra en nuestro subconsciente y esa información se va quedando ahí. Otra, por ejemplo, debe ser eh, cuando estás a, aprendiendo a andar en bicicleta y te caes y todo y de pronto eh, registras la, eh, el logro o el triunfo de poder haber aprendido eso. Y en tu eh, subconsciente es como haber registrado un logro para ti. Y así se van registrando muchas memorias en nuestro ser, se van registrando mucha información que eh, posteriormente nos va a servir y tanto como positiva como negativa y entonces toda esa información de, de eh, a lo mejor si mis padres tuvieron alguna pelea o discusión también eso se queda registrado en mi interior. Si sí, eh, tuve alguna buena experiencia, mala experiencia a lo mejor con alguna comida, me quemé la lengua, este, me dieron miedo la lluvia, los truenos, el agua, este, me aventaron a la alberca y me asusté mucho porque tragué mucha agua. Entonces, todas esas memorias se van grabando, se van registrando en nuestro interior. Se van quedando todas esas memorias en nuestro ser. Y eso forma parte de lo que a nosotros nos hace esa conciencia de separación. Me separo de la parte de la naturaleza porque causa cierto eh, temor. Me separo de eh, esta parte de, de la comida, de que las sopas no me gustan porque están muy calientes, entonces ahí genero esta separación me separo a lo mejor de las parejas, ya tengo como ese registro de que no es muy bueno estar en pareja, entonces se registra también esa información eh, voy registrando todo y cuando yo accedo nuevamente a esa experiencia yo no estoy accediendo como nueva a esa experiencia, sino es con base a lo que yo ya viví, todo lo que yo he vivido tiene ese registro y esa memoria. Entonces el cerebro ya sabe qué significa comer un chocolate porque ya está registrado en nuestro sistema, ya sabe qué significa eh, Estrenará algo, comprará algo, ya sabe toda esa información. Entonces, lo único que hacemos es que tenemos que identificar que nosotros actuamos de manera muy mecánica y que nuestro inconsciente constantemente nos está enviando la información de qué significa cada cosa. Desde ahí nos tenemos que dar cuenta que tenemos patrones de comportamiento, información que nos antecede y que esa información a nosotros nos hace actuar de cierta manera. Entonces, para poder tomar alguna decisión, no es que estés tomando una nueva mejor decisión. Estás tomando decisiones con base a lo que tu subconsciente te está enviando entonces, por ahí es, eh, no creas que estás inventando el hilo rojo, el hilo negro, no es que lo estés inventando, en realidad estás accediendo a todos tus patrones e información de comportamientos que ya habías tenido previos y todavía a eso le podemos sumar todo lo que en generaciones atrás también eh, pudieron haber vivido, experimentado, entonces pues también ahí hay una memoria eh, que estamos compartiendo y todavía si le quieres sumar más este, a todo esto, es todas esas memorias que compartimos de cuestión álmica y que bueno, pues ahí en nuestro ADN también están eh, guardadas y todas esas configuraciones están. Pero bueno, no voy a meterme mucho en esas configuraciones, nada más es para que tú tomes en cuenta y te des cuenta de cómo nuestro cerebro está actuando en muchas de las situaciones y que creemos que eh, pues estamos haciendo algo nuevo, estamos haciendo algo diferente. En realidad, no, ya tenemos muchos preregistros y que tenemos que trabajar en ellos para, una, poderlos identificar, porque muchas veces no son tan visibles y eh, al no ser tan visibles, nosotros creemos que estamos actuando de cierta manera por algo en específico, cuando en realidad no lo es, estamos haciendo esto mismo eh, desde nuestra parada, desde nuestra percepción, desde lo que nosotros estamos interpretando como bueno y eh, es bueno porque seguramente en un pasado te funcionó, es bueno porque seguramente muchas otras personas a tu alrededor también tomaron la misma decisión y lo están haciendo desde esa parada, desde esa mirada y entonces eh, van avanzando en la vida creyendo que están haciendo algo diferente cuando en realidad lo único que estamos haciendo es obedeciendo ciertos patrones de nuestro subconsciente que nos hacen actuar y tomar decisiones desde esa mirada. Entonces el ego es todas las sumas de personalidad, actitud con lo que yo voy tomando la vida y eh, esto lo hablamos de manera espiritual porque para los psicólogos tienen como... Otras definiciones pero nosotros nos estamos enfocando más en la parte espiritual y poder profundizar en ese sentido. Eh, saludos ya por acá, voy a saludar a ver ¿quién, quién nos está viendo en ese momento, recuerden por favor regalarnos corazones, saludo por acá a Ilse Nayeli de la Vega, eh, dice... Siento que voy adelantada con este tema, dice Ilse. Sí. <ríe> Qué bueno, ya me contarás ahorita lo que les voy a decir. Ustedes no sé si van a decir si están adelantados o no. Claudia eh, Cázares, bienvenida. Gracias por estar. Carla Nabejas, bienvenida. Omar Cifuentes, un abrazo muy fuerte también para ti. Gracias, bienvenidos. Y bueno, por favor, no olviden compartir este programa eh, para que nuestra comunidad cada vez siga siendo más grande y más almas en conciencia puedan estar con nosotros. Nosotros acompañándonos estos martes de reflexión. Así que eh, recuerda que también ahí les están dejando en la descripción todas las sesiones o terapias que tú puedes estar tomando conmigo, cursos también eh, de manera individual, también puedes tomarlos. Ahí está toda la información y si tú me escuchas en YouTube, también en la eh, cajita de descripciones, viene todos mis datos y mi información para que puedas contactarme. Y bueno, entonces estamos platicando que eh, el ego es toda esa suma de toda mi percepción, tanto interna como externa, de cómo se registró mis vivencias, de todo lo que yo viví y experimenté en, eh, desde mi infancia hasta este punto. Entonces yo ya tengo un abanico de todo lo que yo he trabajado, lo que no he trabajado, lo que he hecho consciente, lo que he hecho inconsciente y eh, todos los disfraces que normalmente el ego se está poniendo para poder subsistir en esta existencia. Eh, hay muchos personajes eh, que, que normalmente eh, nos compramos, nos identificamos con ellos porque para efectos de comprensión, eh, nosotros en esta materia, en esta tierra, pues obviamente tenemos eh, ciertas identificaciones, ¿verdad? Tenemos un nombre, tenemos este... Los apellidos de la familia, tenemos a lo mejor algún título profesional, algo en específico, a lo mejor a lo que yo me dedico. Si yo soy este pastelero, cocinero, este ingeniero, arquitecto, lo que sea, yo ya tengo esa identificación y está formando lo que yo creo o lo que el ego cree que es. Por ejemplo, dice, yo soy hija de familia, yo soy licenciada abogado, yo soy esto, yo soy este, esta conexión. Entonces, nosotros, yo soy amiga, yo soy hermana, yo soy hija. Entonces, estamos constantemente identificándonos porque siempre que preguntamos, bueno, ¿quién eres? Y entonces dices, ah, pues me llamo Margarita, ¿no? Entonces, dices, pero ¿quién, quién eres? ¿Qué eres? Entonces, empiezas a dar ciertas descripciones que eh, es un conjunto, ¿no? De todo lo que tú has llegado a hacer, pero finalmente son esas conexiones que has tenido con el mundo y que te estás identificando el día de hoy con ellas y que hasta cierto punto vamos a nombrar lo bueno y lo malo, ¿no? Y finalmente eso también es parte de esta matrix en donde te están diciendo esto es muy bueno, esto es muy malo y que pues ya para eh, en esta conexión y en esta conciencia espiritual nosotros podemos decir esa, esas palabritas de bueno y malo le están dando una carga especial de juicio que de pronto no te deja avanzar, que de pronto te confunde porque dices esto es bueno, esto es malo. No existe esa parte si sí, nosotros vemos como una elección, estás eligiendo. Entonces no hay una elección buena ni mala sino simplemente es una elección. Eliges lo que deseas vivir, eliges lo que te concentras en lo que quieres lograr. Entonces eh, pues no hay eh, para el universo eso, entonces hay que tomar en cuenta que nosotros estamos viviendo eh, a través de esas situaciones. Una vez identificado que nosotros somos el cúmulo de mucha información a nuestro alrededor, que nosotros estamos creando esa conciencia y gracias, gracias a Lisbeth Ayala por esas estrellitas, Besos, gracias, gracias. Y este, vamos a decirles salud con mi nueva tacita que le compré aquí a una amiga. Miren, ay, qué bonita mi tacita. <ríe> me encantó. Este, y aquí salud con mi segundo café del día. <ríe> Bien bella mi taza. A mí que me encanta, soy coleccionista de tazas. Este, bueno, entonces, ya sabemos. Que, eh, el ego tiene varias cositas alrededor ¿no? de este varias propiedades actitudes acciones eh, percepción eh, limitaciones inclusive porque finalmente si nosotros tuvimos una muy mala experiencia con el agua eh, vas a decir no me meto al mar no me meto a la alberca porque me da miedo el agua no disfruto o no voy al bosque porque no me gusta ¿no? entonces nosotros normalmente estamos eh, tomando esas decisiones con base a todos nuestros preregistros que ya tenemos. Una vez que nosotros ya somos conscientes de eso, el ego va a comenzar a trabajar en nuestra vida. El ego nunca se va a ir de nuestra vida. Lo que sí podemos hacer es comenzar a domesticar y a hacer cada vez más consciente. Lo que en lo que me está limitando, en lo que me está haciendo tomar decisiones que tal vez eh, me están llevando al sufrimiento, que me están llevando al dolor y que mientras más consciente sea yo de que las decisiones que al día de hoy estoy tomando me están afectando o impactando cierta área de mi vida que tal vez pudiera mejorar y... Eh, esto nos va a ayudar a que nosotros podamos vivir una vida más ligera, más feliz, eh, más en comunión con nosotros mismos y en comunión con los demás. Y que muchas veces nos sentimos lastimados o dolidos y no es eh, tanto por esta conciencia espiritual sino sentimos lastimados y dolidos. Quien se lastima, quien, se, quien siempre eh, recibe esos ataques, esos primeros impactos es el ego. Y vamos a ir identificando paso a pasito para que tú te vayas dando cuenta que en realidad, o sea, no eres tú quien se lástima, eh, sino es el ego quien está recibiendo todos esos impactos, ese dolor y que eh, pues te está haciendo funcionar de cierta forma. Entonces vamos a identificarlos con cosas bien este, puntuales. Observa. Lo primero, de las primeras actividades que tiene el ego y normalmente lo utiliza para poder sobrevivir en esta vida, o sea, utiliza esos mecanismos de defensa para poder sobrevivir o cree que con eso nos está ayudando a sobrevivir el ego. Digamos que es como nuestra personalidad B, ¿eh? es la sombra, la oscuridad, eh, que normalmente no la vemos hasta que nosotros hacemos conciencia y observamos cómo estamos actuando. Entonces, eh, este, esta es la parte oscura, ¿no? tan identificada de nuestro ser. Es, lo primero es la actividad que tiene nuestra mente, nuestros pensamientos y esa acción es lo primero es date cuenta que eh, normalmente siempre nos estamos centrando en nosotros mismos. Nos centramos en el yo soy, eh, en el yo tengo, yo, yo voy, yo hago, yo digo, yo, yo, yo, yo en el yo y no quiere decir que esto sea malo, pero hay ciertos grados, ¿verdad? O sea, no vamos a decir, o sea, es una elección y eso normalmente nos vuelve eh, insensibles. Dejamos también a un lado a las personas y nada más pensamos en nosotros. Obviamente hay un grado, tampoco les voy a decir vamos a hacer a caer en los extremos de ambas partes porque eso también es parte como de la conciencia del ego, de, de mantenernos o, sea, o decir, ay no, pues si sí, yo entrego todo y eso también te lleva a un sufrimiento así de yo que todo lo di, eso también es ego y luego de repente es así como de yo nada más voy a pensar en mí y entonces eso es egoísta, entonces... Hay que tener una media, hay que ser conscientes, digamos que hay que tener ese discernimiento para saber cuándo realmente debo pensar en mí y cuándo realmente debo abrirme en mi corazón para poder estar con los demás. Entonces hay que darnos cuenta cuándo debemos de hacerlo y cuándo estamos tomando decisiones a lo mejor nada más por por este placer instantáneo o este para no causar dolor al otro, pero finalmente nos estamos sacrificando. Entonces hay que tener mucha conciencia en lo que nosotros estamos haciendo. Otra actividad que tiene el ego es también eh, constantemente decir que nosotros estamos en lo cierto y que los demás están equivocados. Y eh, cometemos errores y no queremos reconocerlo nos gusta señalar el error de la otra persona pero el nuestro que sea ocultado bajo el tapete que nadie vea este que nadie lo sepa eh, yo sí juzgo y critico a lo mejor a mi compañero de trabajo porque él se va temprano y entonces este, no trabaja, pero finalmente yo ocupo ese mismo tiempo para eh, salirme a comer o estoy haciendo otras cosas diferentes. Entonces ahí identifica cómo muchas veces tu ego siempre quiere estar en lo cierto y nunca se quiere equivocar, siempre quiere tener la razón de todo. Entonces ahí es, eh, vamos a identificar qué es aquello que nosotros estamos eh, negando, aquello que nosotros estamos identificando como que no, y no lo vemos como como para nosotros, pero sí lo estamos viendo para con los demás. Otra de las actividades que tiene el ego es también eh, la necesidad de poder, de controlar a alguien. Queremos siempre dominar a los demás, el ego siempre busca ese dominio, busca ese control para con los demás y yo no sé, a lo mejor a ustedes no les pasa, este, pero estas cuestiones en pareja tal vez eh, son como más visibles y, este, y no sé, a lo mejor esto no pasa aquí, pasa en algún otro eh, lugar de Europa que tal vez no conozcamos, pero tal vez a ustedes que me están escuchando y me están viendo, eh, tal vez no les suceda. <risa> Corazón, si no le sucede. Y eh, esta parte es cómo dominas a los demás. Observa tu ego, observa cómo está actuando tu ego. Y dice: A ver, o sea, para dominar a los demás, tal vez es eh, siendo directo, dominando a los demás, diciéndoles lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y haciendo que las cosas tengan que ser de cierta manera. O. Otra, que es como, como por debajo del tapete, como abajito de esto, es la dominación, pero con sutileza. Esta dominación con sutileza es el chantaje emocional de decir, claro, te olvidaste de nuestro aniversario, además, ¿qué importa cómo son las cosas? Yo no importo. Entonces, ahí hay una cierta dominación, pero desde la sutileza, hay que observar eh, cómo también ahí el ego está saltando y queriendo eh, ser el protagonista de la historia y entonces eh, muchas veces actuamos desde ese punto y por acá ya vi varios corazones y yo creo que también eh, han compartido esta historia y vamos a sacar nuestro violín chiquito y empezar a hacerlo <risas> ¿cuántas historias no tenemos de esto? Carla Navejas, Beatriz Rodríguez saludos y bueno, entonces um, hay que darnos cuenta que queremos hacer sentir culpables y eso es una cierta manera de dominar o de querer dominar a los demás. Entonces, eh, observalo Observa cómo este, también puedes hacer esa dominación a través de... Eh, todo lo que tú sabes, de todos tus talentos, tú dominas a través de tus conocimientos y entonces los demás se quedan así de, oh, wow, eh, el doctor, el bacteriólogo, wow, ¿no? Entonces, ahí hay cierto dominio. Y de lo que tú estás haciendo, entonces ahí hay como esa elevación de nuestro ego, es decir, ahí está el ego, ¿no? Inflado, este, han escuchado eso, ¿No? Así como, ay, se le infló el ego, se puso como un pavo real, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o esas tipo de actitudes también tienen que ver con el ego. Obsérvate si es que tú has caído en alguna de esas. Eh, podemos también tener como esa, ese dominio tal vez a través de la tecnología, a través de a lo mejor si yo toco algún instrumento, entonces yo ya me vuelvo así como wow, ¿no? Obsérvense porque son pequeñas sutilezas que, que se van dando y que eh, las pasamos desapercibidas, pero eso también es ego. Y eh, la siguiente también es yo me rehúso a ser dominado, no quiero que nadie me domine. No quiero que eh, a pesar de que la buena elección de mi pareja me diga, oye, mira, te propongo esto y con tal de no querer ser dominado, entonces tú dices no. Aunque tú, tú veas y sepas que eso que él te está dando a lo mejor es la mejor opción, pero como tú no lo escogiste y querías tú escogerlo por ti misma, dices no, no puedo tomar eso, ¿no? Entonces, eh, muchas veces un ejemplo sería, eh, ay, no sé qué ponerme, ¿no? Así como de, ay, tal vez me ponga este vestido. Y al escoger ese vestido, dice tu esposo, ay, este, le preguntas, ay, ¿qué vestido me pondré? Y sugiere el mismo vestido que tú ya habías elegido, pero con tal de no querer ser dominado, dices, no, ese vestido no me gusta, no quiero, quiero ponerme otro. Y es llevar siempre la contraria y eh, muchas veces puede ser como muy sutil, otras así como un poquito más superfluo, pero finalmente ahí está como latente el ego constante para poderte mostrar este, esa cara. Entonces, ojo cuando... Alguien a lo mejor te está sugiriendo algo y tú de pronto como que aunque parezca buena opción y dices a lo mejor en un, un compañero de trabajo te está dando la opción eh, para poder hacer mejor tu trabajo y de pronto por mero ego no quieres tomar esa decisión. Entonces ahí está eh, funcionando el ego. Ojo con eso. Otra es eh, que puede tomar una actividad eh, de encubrimiento. Nosotros encubrimos ciertas cosas y formamos cierta imagen de nosotros y eh, es muy dado a construir estas imágenes. Ser el maestro, ser la secretaria, ser la cajera, está dándonos una imagen hacia los demás. Nosotros damos o vendemos cierta imagen, no ser, ser este... Eh, la gurú espiritual, ser este, la maestra de registros akashicos. Entonces hay un cierto encubrimiento y que inclusive hasta podría ser como ese sentirnos fracasados, sentirnos tristes, sentir... Eh, que no vamos bien por la vida y finalmente tiene que ver con el ego porque está dando ese encubrimiento y recordemos que nosotros somos esa creación divina y que somos esa creación de Dios y que nada podría manchar nuestro auténtico ser, sino que el ego nos hace creer que nosotros podríamos tener un éxito o un fracaso con respecto a lo que nosotros estamos viviendo. Entonces hay que darnos cuenta y, y ser bien sigilosos de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de cuándo nos está conduciendo hacia esos lugares en donde nos sentimos perdidos, desubicados, de, de, de no saber qué tomar una decisión y que... No voy en contra de que la vida es la experiencia y que no cambia tus sentimientos, sino más bien lo que yo quiero es que tú lo observes y que observes cómo se está comportando para poderte eh, llevar hacia el sufrimiento, hacia el dolor y que el ego normalmente, esa es su actividad, ese es su, su regocijo de, de poder estar en esa área de dolor, de sufrimiento, de culpa, de sacrificio, de miedo. Gracias, eh, saludos por acá, ya me sigan saludando, Luz Vargas Flores, bienvenida, Lorena del Ángel, Patricia Salinas, bienvenidas. Gracias por acompañarme en este programa y por favor regálenme con, este, corazones y eh, les quiero hacer también un anuncio, avisarles que... Eh, no va a haber programa, por lo menos de aquí hasta este, la otra semana. Vamos a regresar hasta, déjenme ver, yo les digo, ya les digo, ya les digo. Ay, el calendario, quiero ver el calendario. Ay, ya me había salido. Mm, sí, pues regresaríamos hasta el 2, 2 de agosto, regresamos. Eh, voy a tomar más vacaciones por mi cumpleaños. Pero este, regresamos el 2 de agosto ya para programita. Nada les aviso, obviamente va a ser todo anunciado, pero bueno, ya saben, 2 de agosto, regreso. este Dianita, bendiciones hermosa, Karina Salazar, bendiciones, gracias por acompañarme, bendiciones. Y bueno, pues entonces ya sabemos que tiene actividades nuestra personalidad de encubrir, ¿no? Encubrir lo que estamos haciendo y eh, hay que observarlo, hay que eh, empezar a, a darnos cuenta ¿Qué es lo que está haciendo? Dice Loli que sí me invita. Claro, vente Loli, vente. Nos tomamos también un cafecito para todas <ríe> Otra es una actividad de supervivencia. Eh, no permite, esa actividad de supervivencia tiene varias eh, formas. Entonces esa es de no te permite escuchar. Eh, normalmente cuando nosotros hacemos una escucha y que este es como, tenemos que trabajar en eso, bien caño, porque es, estamos escuchando pero reaccionamos y dejamos de escuchar porque Tal vez esa persona con la que estamos discutiendo o con la que estamos teniendo esa plática no nos gusta o no nos parece lo que nos está diciendo y enseguida tu mente empieza a enhilar todo lo que le quiere decir y cómo se lo va a decir y bla, bla, bla, bla, bla, todo un rollo y dejas de escuchar el resto de la conversación porque tu cerebro ya se enclochó, se enrolló en qué le voy a decir y cómo voy a defender y me voy a acordar y entonces voy a empezar a sacar todos los archivos de 1985 cuando ella me dijo y me hizo y, y tomó la decisión de no sé qué, entonces empezamos a sacar toda esa información así de, a ver, en esto ya sé qué le voy a decir y entonces dejamos de escuchar. Dejamos de escuchar por completo a la otra persona porque nosotros ya estamos así como de, sí, el mes pasado tú dijiste y tú hiciste y entonces así. Entonces, observa cómo está actuando tu ego por ahí y observa cómo se va comportando con los demás, cómo habla con los demás. Observa si realmente estás escuchando lo que la otra persona te está diciendo o bajo tu propia interpretación y tu propia percepción estás tomando ya decisiones. Que a lo mejor ni siquiera eran necesarias, pero tú ya te fuiste al extremo porque no pudiste parar tus pensamientos. El ego te dijo, ponte en modo supervivencia ahorita y vamos a resolver este tema. Y como yo domino, entonces esta persona a mí no me va a venir a ningunear, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas no hacemos desde esa parada, desde esa observación? y Estamos ahí dándole y dándole una y otra vez a todas estas situaciones que, que vamos viviendo. Luego, eh, déjame ver, otra de las cosas que también podrían eh, surgir dentro de este de no te permites escuchar, también vienen las alabanzas de otras personas. Eh, podría ser que te dejas guiar demasiado por los ¿Qué dirán de las personas? Si esa persona te critica, si esa persona habla bien de ti, mal de ti, este, habla atrás eh, de tus espaldas y después te enteras. Entonces, ¿qué tan preocupada, preocupado estás por lo que están diciendo los demás de ti? Y que ese constructo que tienes de ti se tambalea cuando alguien más dice algo que no es cierto de ti. Y te enojas y entonces dices, le voy a ir a reclamar y le voy a ir a decir y entonces voy a ir a hacer esto y lo otro. Obsérvate, desde qué parada estás, desde dónde te estás moviendo para poder hacer las cosas. Eh, date cuenta cómo no estás disfrutando también de los demás por ese tipo de situaciones. Eh, y de pronto ya te vuelves un tanto indiferente y te vas cerrando a esa escucha con los demás porque dices, eh, pues esa persona como ya habló de mal de mí, yo ya no puedo confiar en ella y no es irse a los extremos, sino simplemente es aprender a poner esos límites de cuidarte, de tener tu propio cuidado pero tampoco se trata de cerrarse por completo que te vuelvas una isla, sino esto se trata de aprender a relacionarse desde otra óptica, desde el amor más consciente y de saber que en realidad no está siendo herida, tu ego es el que está siendo lastimado. Otra actividad que tiene nuestro ego, que es el, el sufrimiento, de, por sufrimiento eh, es sentir ese dolor a la mejor porque un amigo no nos saludó no nos habló no nos sonrió eh, y vamos sacando conclusiones de me ignoró no me quiso ayudar no esto no lo otro entonces eh, el ego constantemente nos está mostrando esa esa forma y esa manera y date cuenta eh, cómo el ego convierte todo en un lío, convierte todo en un problema, convierte todo en esa forma de que no hay solución o es demasiado extremista eh, y siempre tiene que haber un enojo, una discusión, culpa, miedo, sufrimiento, dolor, tristeza, celos, ira. Eh, constantemente está metiéndonos en esos rollos eh, de crear cada vez más problemas y de un problema puede ser un problema más grande y todavía más grande y más grande y más grande. Por favor, si te está gustando este programa, compártelo. Ayúdame a que la comunidad de almas en conciencia sea cada vez más grande, que se unan cada vez más almas y nos hagamos cada vez más expandidos y que seamos cada vez más conscientes. Así que, eh, por favor. Comparte, recomienda este programa, etiqueta, amigas, amigues, este, etiquétalos, por favor, eh, envíalo por Messenger, envíalo por WhatsApp, envíalo a tus grupos, compártelo en tus grupos en los que tú pertenezcas, pero comparte, por favor, este programa. Y bueno, como sabemos también, entonces ya les había mencionado que el eh, ego también tiene la actividad de crear problemas. Y... Eh, estos problemas nosotros tenemos que darnos cuenta si realmente se están, eh, se están resolviendo o no, porque para el ego tal vez no se estuvieran resolviendo. Para el ego es como súper complicado, súper extremoso y date cuenta que todas esas historias que tú te estás contando solamente están aquí porque en realidad muchas veces no han pasado. No, es, no pasa ni el 10% a lo mejor de lo que tú ya te imaginaste, de lo que tú ya sentiste, porque el ego ya te llevó a ciertos escenarios casi, este, y en el 2025 voy a estar en cama, o sea, ya, o sea, el ego ya te vio. En el peor de los escenarios, en la peor de las situaciones, ya así como que, no sé, pierdes el trabajo y ya dijo, no, ya, nos vemos en la calle viviendo bajo de un puente con mi cajita y mi perro. O sea, ya, para el ego ya hay todas esas eh, situaciones que nos está llevando a... Eh, a los peores extremos y a las peores cosas y este, nos lleva y nos arrastra ese sufrimiento si nosotros no somos observadores de eh, cómo debemos de actuar, cómo debemos de bajarle 20, 50 rayitas a esa intensidad y comenzar a observar que todo eso que me está contando solamente es una historia, solamente me está contando parte, de lo que yo creo que es real, pero en realidad es muchas historias y como yo les decía, muchos archivos guardados en nuestro subconsciente que nos están haciendo esa reactividad y es como echarle ese limoncito a la herida y entonces reacciona esa herida, se reaviva y estamos eh, activando a lo mejor situaciones que no hemos resuelto de huellas de abandono, de humillación, este, que ahí están, están guardadas en nuestro interior, pero que al llegar a alguien eh, a moverme y picar esos botones está metiendo la llaga en la herida y me está haciendo reaccionar de esa manera. Entonces date cuenta cómo eh, muchas veces la situación que viene de tu exterior es avisándote que interiormente por ahí hay situaciones a resolver en ti y que tienes que ser cada vez más consciente de que eh, es una oportunidad que la vida te da para observarte para a, hacerte a darte cuenta de cómo estás funcionando y todo esto que yo te platico pudiera resultar que eh, a lo largo de nuestro día nosotros no somos el 20, las 24 horas súper buena onda, o sea, sale nosotros esa personalidad, esa oscuridad y va saliendo, entonces es... No necesitas platicarle como que a nadie, pero sí llevarte esa conexión de saber que lo que tú estás haciendo eh, va en función de algo. Y tal vez es que estás rescatando a tu ego para que sobreviva y que sigas manteniendo ese personaje que tú te has comprado a lo largo de tu vida y que, bueno, pues no quieres que nadie más destruya, ¿no? O sea, porque es, la imagen es muy importante. Entonces, eh, observa. Observa que, que le da miedo perder a tu ego, que en dónde está eh, parado, que quiere eh, resolver las cosas a su manera, que quiere eh, tomar decisiones por sí solo y tal vez eh, requieres ayuda. Entonces, y requieres aprender a escuchar eh, lo que realmente la otra persona quiere decirte, eh, qué significa. Muchas veces no preguntamos eso. Eh, de decir, a ver, o sea, ¿qué significa para ti estar triste? Porque no es lo mismo el sentirme yo triste a que otra persona se sienta triste, ¿no? Entonces, eh, hay que aprender los significados o a qué te refieres, eh, qué es lo que realmente estás tratando de decir, tratar de comprender un poco más antes de reaccionar y empezar a pelear eh, con los demás. Entonces, eh, Trata de estar cada vez más observadora, más observador de lo que... Eh cómo te estás relacionando con el mundo si te estás relacionando a través de tu ser, a través del amor incondicional o te estás relacionando a través de tu ego y de un ego dolido de un ego, eh, un ego lastimado eh, y de un ego que, que solamente te crea más problemas o realmente estás aprendiendo a escuchar un poco más tu voz interior, aprendiendo a dominar esta conciencia, aprendiéndote a observar eh, cuáles son esos miedos más profundos porque finalmente eh, es como un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo, nuestra biología, nuestra existencia porque finalmente eso es lo que busca la supervivencia, busca sobrevivir y busca que nuestro personaje sobreviva porque no conoce otro pero si nosotros iniciamos un camino en donde realmente podamos adoptar esta conciencia de sabernos diferentes eh, nos va a ayudar mucho y bueno, pues este es parte como de uno de los temas que nosotros manejamos y explicamos en el curso de milagros. El curso de milagros, hablamos de todo eso, nada ¿no? más es para que te lo sepas, el curso ya, ya arrancó, ya tiene un chorro este de, de días que arrancó, pero... Estados para que te des una idea de dónde saco toda esta información y, y cómo es que hablo de todo esto. Pero eh, si tú en algún punto decides el curso iniciaría hasta febrero para que tu mente lo vaya registrando. Este volveríamos a tomar curso hasta febrero. Eh, si alguien quisiera, pues ahí está también este, el que ustedes puedan eh, tener esa opción de querer seguir trabajando en estos temas. En febrero podríamos eh, hacerlo, que mientras digo, ahorita ya inició nuestro curso. Eh, déjenme ver qué más me falta decirles, porque por acá tengo algunos apuntes. Eh, también eh, el ego trata siempre de cambiar el mundo eh, que nos rodea pero lo trata de cambiar desde el dolor, desde el sufrimiento, desde eh, pedir esa justicia porque me siento eh, mal, me siento eh, dolido y entonces estoy luchando en contra de esto y no se trata desde esa perspectiva sino se trata verlo desde desde el amor, desde la compasión, entonces eh, observa cómo es una diferente mirada el decir de luchar por mis derechos, luchar porque eh, exista justicia o realmente desde esta conexión, desde esta armonía, desde mi ser puedo empezar a moverme y darme cuenta cuáles son realmente mis alcances y desde el amor y desde la conciencia, el poderlo hacer y no formar parte de las polaridades que normalmente pues no terminan muy bien. Entonces es dejarnos de polarizar y tratar de eh, hacer las cosas desde la compasión. Otra de las cosas eh, es... Mm, mm, mm, Hacerte consciente. La única cosa que puedes cambiar es contigo mismo y a veces hasta eso nos cuesta trabajo, ¿no? Y decimos es que es mucho trabajo y eso también es parte de leo decir es mucho trabajo <risa> porque entonces ya lo estamos viendo como algo lejano y algo limitante. Eh, sino más bien es me observo el día de hoy. En este momento, en este instante, ¿a dónde me lleva mi mente? ¿A dónde me estás llevando mis pensamientos? ¿Me estás llevando como a un jardín feliz? ¿O me estás llevando a un lugar de penumbra, de obscuridad, de tristeza, de frialdad? ¿A dónde estoy yendo? Obsérvate. Observa cómo la vida te está mostrando esos caminos, te está llevando... A esa eh, fuerza, limitación y todo lo que hay ahí en ti. Eh, y bueno, pues ese es, ese es como, como lo que el día de hoy les quería eh, platicar, es lo que el día de hoy quería comentarles. Por favor, déme ahí escribiendo en tus comentarios qué te pareció este tema. Eh, ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? ¿Lo conocías? ¿No lo conocías? ¿Sabías o identificabas estas actividades que nuestra mente normalmente tiene y que tal vez estaban por ahí pero tal no las hacías tan conscientes? Eh, dice Marce, dice y está padrísimo el curso de milagros, no se van a arrepentir, estoy muy en paz y feliz con el aprendizaje, gracias Marce. Gracias, ahí este, de mis alumnas del curso de milagros. Y de verdad es, es una experiencia, es una práctica, una vivencia eh, que tú puedas tener con respecto a, a lo que vas a trabajar y es bien profundo. O sea, tú, tú lo llevas hasta, hasta el límite, hasta donde tú... Tú puedes y tu conciencia puede y tú deseas. ¿no? Entonces ahí van, van siendo todos esos cambios, esos ritmos que va teniendo nuestro, nuestro ser en nuestra conciencia y van haciendo este, y se van mostrando. Y bueno, pues ya a ustedes les queda este, el que puedan ser cada vez más conscientes de cómo va actuando nuestro ego y de cómo se va formando. Este, y... Dice Nayeli de la Vega, dice, Maggie, estaba en una crisis existencial y escucharte me hizo regresar a mi centro. Gracias. Ay, qué bello. Gracias por compartirme eso. Este, pues sí, todos pasamos por alguna situación que nos mueve de nuestro centro y perdemos la brújula. Y el poder tener aportes eh, en muchos... En muchos ámbitos y, y darnos el permiso de escuchar eh, nos transforma la vida. Entonces es, es también bajarle dos rayitas y dejar que el mundo nos contribuya. Dejar que, que las personas lleguen a nosotros y que la persona correcta nos pueda auxiliar, ayudar, iluminar. Y, este, y puede ser cualquier cosa, cualquier cosa hasta un bello atardecer hasta escuchar la voz de alguna persona por ahí o en, a través de un sueño pasan tantas cosas tan mágicas cuando nos lo permitimos y dejamos que realmente la conciencia salga a flote y le bajamos esa intensidad de nuestros rollos mentales y dejamos que nuestra conciencia siempre emerja y vamos a, a cambiar muchas de las cosas que estamos viviendo el día de hoy y bueno pues muchas gracias a todos los que participaron en este programa, gracias de verdad, eh, les deseo que tengan un excelente martes y como siempre me despido con la bendición de que un ángel te lleve bajo sus alas, te cuide, te bendiga, te proteja, te llene de luz, de amor, de conciencia divina y también deseo que tu hogar esté plagado y lleno de ángeles. Que se llenen de luz, de paz, de armonía en tu hogar. Que cualquier persona que ponga el pie en tu hogar se llene de esta curación y sanación divina. Gracias a todos por haber participado. Nos estamos viendo pronto. Ya les avisaré mañana si hay meditación. Nos vemos en meditación a las 7. Aquí en Almas en Conciencia. Y... Gracias, dice, eh, eh, eh, nos vemos ya por acá, los leo y les respondo. Gracias, bye bye.